Jesús María Santísima Vamos a correr nada. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Jesús, María Santísima. Y gente la de la gracia. No, no, patra patra patra patra patra. patra! Agárrame ahí. ¿Eso es un fusil? Sí. Bueno, buena, buena, buena, está salando. ¿Qué yo te dije a ti? Este está te... bien. Viste, ¿Sí, sí, sí, sí. Bueno, señor. Pues, bueno.